Yo me acabo de despedir en el, en el, el pasado Pero <ríe> eh, Aquí ya es el otro capítulo Así que <ríe> eh, Bueno, vamos a, a proseguir Vamos a seguir con esta aventura Ya hice hierro, no sé por qué Sí, Ah, ya sé, porque voy a hacer unos picos También, Yo tengo el agua Vamos a hacer unos, unos piquitos Para tenerlos de respaldo Porque Uno nunca sabe cuando ese pico Se me vaya a romper Voy a hacer otro más y ya y ya, y ya, y ya, Tenemos oro también Que el oro también lo voy a ocupar Para hacer las manzanas doradas Para bajar al infierno Porque yo, mi motivo Mi, mi motivo <ríe> mi, mi intención era Conseguir diamantes y ya Irme directo al infierno Pero no amigos, sé que voy a bajar al infierno Y la voy a cagar ¿Por qué? Porque quiero conseguir negrita Quiero hacerme cosas de nederita, Que es prácticamente por lo que yo instalé esta versión Y por lo que he estado haciendo todo esto eh, Pero no Tenemos que prepararnos bien Tenemos que hasta hacer, hacer pociones De resistencia al fuego Porque te, la nederita se encuentra En una capa En la capa 13 11, 12 y 13 del, del, del nether Y o sea tenemos que Estar Preparados para todo Porque no no sabe qué se pueda encontrar ahí abajo O sea, no sabemos si Si van a haber enemigos Esas cosas Nunca ando con un pico Con un pico no, con un hacha Eso debería prepararlo siempre Porque el hacha es bueno para romper la madera rápido Y bueno, eso eh, Creo que ya Busqué lo que necesitaba Que era el agua Así que vamos a, a buscar diamonds para irnos preparando más, a ver si me puedo ir ya con una armadura de diamante. A ver, aquí 11, no. Vamos a abrir aquí. ¿Qué sería esto? Nos agachamos por si las moscaras. Como yo digo siempre, a mí me preguntaron un amigo por privado porque él ve mis videos, pero no. ¡Ay! No, no, no, no. No, no, no, no me vas a empujar a la lava. No, no. Güey, qué fastidio con estos bichitos. ¡No! ¿Qué molestias son? Tengo miedo ahora De que me, alguno me vaya a empujar a la lava ¡Dios! ¡Qué fastidio! ¡Ya muérete! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Wey! ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¡Cuánta intensidad! Dios, y hay más, hay más Creo que no debería estar aquí Creo que debería irme a otra, a otro lado La verdad Pero no, no, eso no nos va a detener Pinches bichitos raros Ay, güey <ríe> Tengo miedo <ríe> Son muy muy ladillas Vamos a quitar, vamos a quitar aquí Si sí, me quedo callado porque de verdad me, me, me, me fastidia el sonido de ellos Creo que es mala idea buscar diamantes aquí Porque hay mucho material de esto, pero igual vamos a intentarlo A ver, antorchas Voy a picar, no voy a picar aquí, voy a picar aquí Ok, entonces ponemos la antorcha aquí Creo que es mala idea, a ver Creo que es mala idea Voy a picar aquí Estoy decidido Ya yeah. Oh redstone Eso es buenísimo Ok Vamos a ir Vamos a quitarlo una vez Porque Yo necesito ese redstone Papi Ese redstone me va a ayudar bastante Y aquí de este lado también No hay nada Vamos a ver si tenemos suerte Esta vez aunque hay mucho material de eso y, y, y, y he tenido mucha mala suerte cuando hay material de... No sé qué es eso, eso es granito, qué pedo, a ver... Sí, es granito, cuando hay granito no encuentro ni madres. Ahí, por eso me traje las de repuesto, para ahorrar tiempo y hacer todo un poquito más rápido. Ay, no sé por qué quité ahí, pero vamos a taparlo. <risa> bueno muchachos, ya saben, ahí está la técnica... Capa número 12 abren unas rayitas, así como yo hago, dejan un bloque de espacio. Vamos a nada más hasta aquí. Si no conseguimos diamante, nos vamos a hacer otra cosa y ya. A ver, vamos a poner una antorcha aquí y una antorcha aquí. Perfecto, entonces vamos a darle, vamos a darle rápido. Si no, nos vamos a hacer otras cosas, a seguir explorando la mina porque. Hay muchas cosas que, que tenemos que hacer en este grandioso mapa y serie Iba a decir grandiosa serie, pero se, se me atravesó en la cabeza la, la palabra mapa ¡Vean! Ah, es... ¡Fuck! Siempre confundo la perla con diamantos Pero no importa El diamante también, la perla también es bueno A ver, aquí otro Perfecto, no hay nada. Como que perfecto. No es perfecto. Tenemos que conseguir diamantes, JM. Diamantes. Diamantes. No hay. No hay nada. En el otro fue el último bloque que iba explorando. Era este el que me dio diamantes. Vamos a decir si esta vez: me dio diamantes. No me dio, me dio hierro. Vamos, vamos a la otra oportunidad. Uno, unos poquitos más. Unos poquitos más, por favor. Dame diamantes. Dame diamante Ok, aquí abrimos No hay nada, aunque no veo un caracho Vamos a poner una torcha aquí eh, Y vamos a abrir aquí Si no está aquí Bueno, nos vamos A seguir explorando la mina Y por ahí, ya va Me pareció haber visto algo por aquí también tenemos que buscar caña y todas esas cosas Caña, sí, caña para los mapas Porque si Algo estoy seguro Es que en el infierno Tenemos que llevar un mapa obligatorio Un mapa obligatorio Mi primo, ¿por qué? ¿Por qué hay que llevar un mapa obligatorio? ¿Te digo por qué? Ay, ya se me olvidó No, <ríe> sí, sí sé eh, hay que llevar un mapa obligatorio porque en el infierno te pierdes rápido. Y para encontrar otra vez la puerta. Y volveme ahí para arriba porque si abro otro portal, si me llevo a abrir otro portal, que obviamente hay que llevarnos de respaldo para abrir otro portal. Vamos, voy a hacer unas antorchitas. Eh... Si, sí, sí, sí, tengo que llevarme respaldo porque si el dado caso me llego a perder voy a tener que subir y recorrer una gran parte del mapa para volver a llegar arriba. Voy a sufrir demasiado si llego a perder el portal principal porque no recuerdo cuántas veces uno se movía, o sea, cuántos bloques uno se movía en, en lo que es el nether, pero uno avanzaba en el nether... Y avanzaba creo que 20 veces más. No sé, no sé. Tengo que averiguarlo y decirlo bien. Porque de verdad... No... No me, no, no, no me acuerdo. Bueno, y en este capítulo voy a mandar unos saluditos. Igual al, a A Citlali, a Dulce, a Sergio, a Steven, a, a Ángel Gabriel Paz Sierra que siempre está ahí. Ay, ay, ay, ay. Y también a Chica Gamer A todas esas personas que están viendo la serie Y si quieres ser saludado Lo que tienes que hacer es comentar Comentar, yo veo tu comentario y, y, y anoto el nombre y te saludo Así si es fácil Y bueno, ya, ya estaremos activos Miren, algo que les voy a decir en este capítulo Es que la serie de Skyblock Va a ser subida sin musiquita de fondo ni nada Eso va a ser concentración total Sin editar ni, ni chingadera Eso va a ser Van a durar hasta 30 minutos los capítulos Así que muchachos los, eh, Me imagino que va a haber una audiencia diferente eh, En SkyBlocks eh, Yo voy a decir la verdad Y lo voy a decir en el video de SkyBlocks Que voy a subir también Ah, yo vi a Luzu jugándolo Y se me antojó jugarlo Por eso es que lo voy a jugar Vamos a subir porque de verdad no conseguí nada este Conseguí fue redstone bastante Así que me voy Me voy, me voy, me voy Y voy a decirles que también O sea Van a haber capítulos que obviamente van a ser muy aburridos Y les propongo Ahorita para que comenten también, les propongo lo siguiente, que si en algún capítulo no llega a pasar nada interesante, puedo omitirlo. O sea, si no llego a encontrar algo interesante como diamante o no sé, algo, algo interesante como que dure tres horas minando y no puedo conseguir diamante, como en este caso, me den el permiso de no subir ese capítulo y omitirlo y explicárselo en un siguiente lo que hice. Solamente si ustedes quieren, porque ustedes son los que me ven Obviamente no, no estoy subiendo estos videos para, claro, obviamente para yo también disfrutarlos Porque a mi mente tiene bastante hacer este tipo de cosas Pero me, me, me, me gustaría que ustedes me dieran el permiso, porque ustedes son los que me ven Oh, si quieren yo los subo las dos horas minando, no tengo ningún pedo Pero sería, sería también un ahorro de tiempo, eso hay que decirlo Sería ahorrar mucho tiempo Ahorrar demasiado tiempo Ahora no sé ni por dónde Me vine Sería ahorrar muchísimo tiempo Omitirme algunos capítulos Que no sean tan interesantes Bueno muchachos No sé ni por dónde me vine Pero voy a tratar de volver De volver De volver Me volví dominicano papi Volver A ver Creo que fue por aquí Si no mal recuerdo No Fue por... Ahí ¿Por dónde fue? A ver Por allá arriba ya averigüé Y no, no fue por ahí Ay, ay güey, ya me perdí Tengo miedo Ya va El... el. El cronómetro no está funcionando. Yo creo que ya llegamos a los 15 minutos en este. No, ya... Sí, ya llegamos... No, no hemos llegado a los 15 minutos. Olvídalo. <ríe> oh. eh, vamos a subir a la clásica. <ríe> a lo clásico, bebé. Vamos a poner bloque, bloque, bloque, bloque, bloque, bloque. Y picamos para arriba. Porque de verdad no voy a perder el tiempo. Podemos hacer otras cosas arriba. Que nos van a beneficiar también para ir al infierno. A ver. ¿Esto es oro? Sí, sí, sí. Es orito. ¡Qué rico! Vamos a agarrar todo ese oro. Porque de verdad el oro nos va a servir especialmente para las manzanas. ¡Para las manzanitas de oro! Vamos a subir, vamos a subir. A lo mejor grabo esto un poco más... O sea, este, puede, este capítulo puede durar un poco más Si tardo en subir Para hacer otra cosa interesante A ver Güey, es que estoy muy abajo Estoy demasiado abajo Puede ser que omite esta parte también Así que voy a grabar otro poquito más Este... ¡Ay! Güey, me voy a morir Güey Güey Me morí, güey Me morí Me morí No Güey, yo, yo estaba 100% seguro de que la gra... Ah, mala idea subir por ahí Muy mala idea y no, me, no, no veo las coordenadas. Para recuperar mis cosas. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Uy. ¿Tenía mi pico de diamantes? ¡No! Lo perdimos todo. Hemos perdido el pico. Güey, voy, voy a tratar de ir rápido. Un intento desesperado de llegar a por mis cosas. Porque recuerdo a la mina, recuerdo la entrada. ¡No! El pico debí dejarlo. Debí dejarlo. No, déjenme. Déjenme ir a por mis cosas. Déjenme ir a por mis cosas. Debí traerme otro pico más. ¡No! Mis cosas. A ver. No nos desesperemos. Podemos lograrlo y vamos avanzadísimos. 19 niveles. 19. Creo que eran 19, no recuerdo. Ajá, por aquí yo me caí. Recuerdo. ¡Pop! Me caí y continué. ¿Por dónde? Por aquí, JM. Por aquí continuaste. Mis cosas. Denme mis cosas. Que no desaparezcan, por favor, en la gravilla. Que no desaparezcan, por favor Era por aquí que yo me fui Sí, yo lo recuerdo No, no, no, no, sube, sube No fue por aquí Y No sé cómo voy a quitar eso A puños, ¿será? A puños, no No sé cómo quitar eso Tengo, tengo miedo de perder mis cositas Te Tengo avanzado que iba Bueno, ya que no es tiempo de lamentos A ver Ajá, ajá, ajá. Por aquí era la wea. Yo subí a la antigüita. ¿Pero por dónde? Por, por aquí. Aquí, ahora a puños. A puños vamos a subir. No me interesa. Bueno, esto se verá reflejado en el siguiente capítulo. ¿Podré o no podré conseguir mis cosas? Quédese para el siguiente capítulo de La Rosa de Guadalupe. Wey. Ah. No puede ser Bueno <risa> Espero que te haya gustado el video Dale like, suscríbete y comenta Tengo tristeza ahora mismo en mi cuerpo No puedo Me da cosas, perdí mis cosas Pero voy a tratar de recuperarlas Ya van a ver, voy a subir güey Como todo un macho Voy a subir, pero no sé cómo Ya van a ver Nos vemos en el capítulo en el siguiente capítulo